Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día tan especial que el Señor nos regala. Los invito para que iniciemos nuestra jornada dándole gracias a Dios. Vamos a pensar cada uno en una razón para darle gracias a Dios. Este nuevo día que el Señor nos regala se convierte en una oportunidad de bendición. Una bendición para acercarnos a Dios, para dar ese paso que el Señor nos está pidiendo que demos. El Señor está esperando nuestra respuesta. Así que lo invito para que aproveche esta oportunidad y demos gracias. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué hablas en parábolas? Él contestó a ustedes, ¿Se les ha concedido? Conocer los secretos del reino de los cielos a ellos, no. porque el que tiene se le hará de obra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado las, los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los escuche Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven sus ojos y no lo vieron. Oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta pregunta que inquieta. Eh, los discípulos han quedado pues, como un poquito confundidos porque el Señor está utilizando el lenguaje de las parábolas para explicar los misterios del Rey. Y Jesús responde. A veces nuestra mente se embota y es necesario que el Señor utilice todas estas estrategias para explicarnos los misterios del reino. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra ilumine nuestra vida. Lámpara sea tu palabra, Señor, para nuestros pasos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo, queridos hermanos.